Muy bien, en el ejercicio 2 se tiene un bloque colocado en un plano inclinado. Ambos están hechos del material acero y el plano inclinado forma un ángulo con la horizontal tita igual 37 grados. El bloque se encuentra a punto de resbalar y nos piden hallar el coeficiente de rozamiento estático de estos dos cuerpos. Bien, este problema nos ayudará a comprender cómo se mide el coeficiente de rozamiento estático, o sea, cuál es el experimento. Nos da una idea de cuál sería el experimento que hay que realizar para determinar el coeficiente de rozamiento de dos materiales idénticos. Son dos materiales puestos en contacto con igual material de fabricación. Bien, Entonces para el desarrollo tendremos que realizar el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, acá tenemos la figura del problema. El diagrama de cuerpo libre consiste en, en aislar aislar el bloque de tal manera que grafiquemos en él únicamente las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Ahí lo tenemos, el plano inclinado formando ángulo tita igual a 37 grados, no lo he puesto 37, lo pongo al final. Bien, ahora uno debe preguntarse qué fuerzas están actuando sobre este bloque. En primer lugar, la fuerza que actúa sobre este bloque sería el peso. El peso siempre está orientado en forma vertical y parte desde desde, desde el centro de gravedad del cuerpo. El, el punto de aplicación del peso es el centro de gravedad del bloque, que como tiene forma de caja sería la intersección de las diagonales. Luego la otra fuerza que está actuando y que impide que el bloque resbale es la fuerza de fricción. Y ya hay una tercera fuerza que viene a ser la reacción normal del plano inclinado, lo que evita que, el, que la caja caiga sobre el plano inclinado entonces esta reacción normal que la simbolizamos por N es perpendicular, siempre es perpendicular al, a la superficie de contacto siempre es perpendicular a la superficie de contacto entonces deducimos de que tanto N como F son vectores mutuamente perpendiculares ¿no? son ortogonales en otras palabras entonces la reacción normal se le llama normal porque es perpendicular es perpendicular a, a la línea de deslizamiento o de posible deslizamiento Sí. por eso se le llama reacción normal Bien. entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? encontramos que el vector normal, la reacción normal si la trasladamos paralelamente y unimos con el extremo de la del vector de rozamiento podemos formar un polígono cerrado, en este caso un triángulo sí. hemos formado ahí un triángulo, entonces se puede formar ahí un triángulo rectángulo. De hecho, sería un triángulo rectángulo entre el peso, la fricción y la normal. Bien, entonces la longitud de este vector, esta, esta longitud es n y la longitud de este otro vector es f. Esto viene a ser el cateto opuesto de quién, de este ángulo. Y también sería el cateto adyacente de este ángulo de acá. Bien, si prolongamos la normal. De esta manera encontramos que el ángulo de aquí es el mismo que el de acá, por ser por ser eh, tanto tita como este ángulo perpendiculares entre sí. Sus lados son perpendiculares. O sea, si, si seguimos prolongando, si prolongamos este vector del peso, aquí se, se va a formar 90 grados. Y el otro lado, esta línea en color rojo, también es 90 grados. Es decir, Ambos lados de este ángulo es perpendicular con el ángulo que vemos aquí. Que estoy señalando aquí. Entonces eh, cuando son ángulos perpendiculares según la geometría elemental. Se deduce de que ambos tienen la misma medida. Ambos tendrán la misma medida. Por eso se deduce el valor de tita. Entonces deducimos entonces que acá este, este ángulo debe ser tita. Muy bien, entonces si lo queremos ver de una forma más ordenada lo tendríamos así. Aquí el ángulo tita. Acá está N, acá está F y acá estaría P. ¿Sí? Además, se cierra perfectamente por el hecho de que están en equilibrio estático. Cuando la suma de fuerzas es igual a cero, entonces todas ellas van a generar un polígono cerrado, la ¿no? condición de equilibrio. ¿Ya? Entonces tenemos un triángulo rectángulo en donde este viene a ser el, el cateto opuesto y este viene a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Si dividimos cateto... El, el cateto opuesto f entre el cateto adyacente n eso me daría la el valor de la tangente de tita entonces encontramos de que f es igual a la tangente de tita por la normal pero también sabemos de que f es igual a mu por n mu por la normal estoy obviando el hecho de que sea fricción estática no le estoy colocando el índice e como en, en, en los videos anteriores entonces tendríamos tangente de tita por n verdad, se va a cancelar n y mu, lo que me están pidiendo ayer, que es el coeficiente de rozamiento es tangente de tita mu debe ser la tangente de tita sí, esa es una deducción importante porque porque el experimento me dice de que el ángulo que yo tenga del objeto en sí, del plano inclinado el ángulo que forme el plano inclinado determinará el valor de mu el valor de del coeficiente de rozamiento y podría determinar el coeficiente de rozamiento para cualquier material, para cualquier parte de materiales, ¿no? o sea, tiene que haber el mismo material en el plano inclinado, tiene que tener tiene que estar hecho el bloque, ¿no? el blo tanto el bloque como el plano inclinado, ambos deben de tener el mismo material muy bien, entonces, ¿cómo hallamos el valor de mu? pues solamente hay que reemplazar, no hay que, hay que reemplazar el, el valor de que es el valor de tita, hay que reemplazar el valor de tita que es 37 grados, entonces mu debe ser tangente de 37 grados, por lo tanto esto me va a dar como resultado 3 cuartos, sabemos que la tangente de 37 grados es 3 cuartos, eso equivale a 0,75, esta sería la respuesta, esta sería la respuesta, este sería el coeficiente de rozamiento del acero, ¿Cómo estamos seguros de que esto sería un valor confiable? ¿no? ¿Cómo sabemos de que no hay error? Pues eh, ya les había mostrado antes una tabla. Vamos a ver esa tabla. Comparémosla con la tabla. Ahí está la tabla de materiales. Ahí está, ven, acero sobre acero. Su coeficiente de rozamiento estático varía entre 0,5 hasta 0,78. Bien, entonces claramente se ve. Que esto es un valor confiable. Ahí está. Ahí lo vemos, 0,75. Se aproxima al 0,78 que es el máximo de los coeficientes de rozamiento estát estático para el acero. Bien. Esta es una forma de desarrollo, pero también habría otra forma de haberlo desarrollado si hubiéramos considerado también las componentes del peso. Componente mm, vertical a lo largo de n y componente horizontal. Ahí está la componente, ahí vemos la componente horizontal de P y acá la componente vertical de P. Ahí rápidamente nos damos cuenta de que P sub Y debe ser igual a N y que P sub X es igual a F. Y ahí nada más nos hubiéramos fijado ¿no? que, que al, al, al tener ahí... Primero sabemos de que N es perpendicular a la superficie de contacto, si es perpendicular entonces su componente su, su, su, la compon y, y además la componente de P es, es perpendicular a P sub Y ¿verdad? la componente horizontal es paralelo a, a F y como F es, para, es perpendicular a N entonces P sub X debe ser perpendicular a N si P sub X es perpendicular a N, P sub Y es paralelo a N entonces si P sub Y es paralelo a N entonces por la ley que dice suma de fuerzas. Por la condición de equilibrio como dice de que la suma de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces rápidamente nos damos cuenta de que N debe ser igual a P sub Y. Bien, este de aquí sería una ecuación. una ecuación Ahora si, si seguimos usando la condición de equilibrio también debemos de igualar a cero las fuerzas en X. Las fuerzas en X dicen P sub X debe ser igual a la fuerza de fricción, de donde P por el seno de tita debe ser igual a F. a f. Muy bien. De acá, N es igual a P por el coseno de tita. ¿Okay? Entonces, si dividimos esta y estas dos ecuaciones, se podría hallar la tangente, ¿verdad? n sobre f es igual a la tangente si dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 2 tendríamos tendríamos p seno de tita sobre p coseno de tita igual a fuerza de fricción sobre la normal Entonces cancelamos p si cancelamos p nos va a quedar aquí seno de tita entre coseno de tita que por identidad de cociente, eso equivale a la tangente, la fuerza de fricción es mu por n, se anula n y ten, también tendríamos el mismo resultado. Mu es igual a tangente de, de tita y bueno, como ya hemos visto, mu es igual a la tangente de 37 igual a 3 cuartos y eso es 0,75. 75 centésimos viene a ser el coeficiente de rozamiento estático del acero para este problema Bien. eso sería todo el desarrollo ¿no? visto de dos formas, de dos maneras ¿no? la, la primera creo que habría sido la más directa ¿no? solamente de formarse un polígono, o sea siempre que tengamos un, un problema en donde los, los los vectores son los vectores se encuentran en equilibrio estático todos ellos siempre podrán cerrar una figura una figura Poligonal cerrada, en este caso un triángulo Como son tres es fácil manejar el triángulo ¿No? Eso habría sido la mejor manera ¿no? ¿Sí? La mejor manera que, que la segunda ¿no? bueno, Ustedes pueden escoger entre la primera y la segunda pues, Pero a mí me parece mucho más directo la primera